Bueno, esta exposición eh, es el resultado de, de un proceso de investigación y reflexión eh, sobre dos ejes, principalmente eh, uno que tiene que ver con la introspección psicológica que tiene que ver con, con lo personal, lo, lo interno y, y el otro eje sobre lo exterior que justamente tiene que ver con la identidad chillaneja y por eso es importante que esta exposición eh, tenga lugar en la sala Marta Colvin del Centro de Extensión de la U del Bio Bio porque eh, el resto de trabajos que tienen que ver sobre la problemática geográfica y cultural son justamente sobre Chillán. En cuanto a unidades hay como 60 trabajos, pero están organizados en, en distintos eh, polípticos o módulos. Eh, y principalmente están divididos en estos dos grandes grupos que te digo. Uno que tiene que ver con la anatomía, que es lo que representa el, los procesos de introspección, y lo otro que tiene que ver con el imaginario chillanejo. Entonces ahí es donde yo tuve que hacer una investigación visual y e histórica también sobre las condiciones de esta ciudad, que, que a mi parecer está marcada por la muerte, considerando el terremoto de 1939 y todas las encarnaciones previas de Chillán. Recordar, recordar que es un cuarto chillán en el que estamos viviendo y todos los otros han sido destruidos y por eso el nombre de la exposición eh, Vanitas Chillaneja, haciendo referencia a un tipo de naturaleza muerta del periodo de la historia del arte barroco en que era importante que se haga patente justamente la noción de que uno se va a morir. Esta exposición está abierta hasta el viernes 3 de agosto, están todos invitados a visitarla. Esto no solamente es ver imágenes, para eso uno lo puede ver en internet, también hay un poco de reflexión en eso y la idea es que a través de la observación de estas obras sobre la problemática chillaneja las personas puedan eh, hacerse un cuestionamiento o una reflexión sobre qué es lo que es ser chillanejo y por qué estamos en este lugar y en este periodo histórico en particular.